Informaciones más importantes en nuestro portal Trenor, Trenor.com. Así que también tra bien, traigamos las informaciones de nuestro Instagram, más de las cosas más, más importantes y más relevantes de nuestra cuenta de Instagram. Recuerden también que este video va a ser subido en nuestro canal de YouTube. También va a ser subido en nuestro Facebook de, eh, de Trenor. Y todas las informaciones que tenemos también está, está a través de nuestro Twitter. Así que las personas sigan comentando, recuerden la encuesta que hicimos anterior, que pueden olvidar el video nuestro canal de YouTube, votar de quién usted, eh, usted prefiere, o ¿Si sea, Gonzalo Castillo o a Leonel Fernández. Bueno, vamos con una información y esto fue algo vergonzoso, en cierto modo. Y es que todo el mundo conoce a Karen Ricardo, eh, la, la diputada Karen Ricardo que había un evento, parece que el evento era de Gonzalo Castillo, sí, de Gonzalo Castillo, y el comunicador Emilio Ángeles, todo el mundo lo conoce por el Pachá, le intenta poner la mano en el pecho a Karen, y Karen se la quita, por una forma muy rápida, Me vemos en cámara lenta, ustedes están viendo, y viene él y la abraza, y viene Karen, levanta la mano, y se la quita de una vez. No le gustó la idea. Aparece a, a, la, a la diputada Karen Ricardo. Que Emilio Ángel le hará la mano ahí. Eh, mire, ahí vamos de buena rápida. Ahí la quitó de más, muy rápido. Lo que, pasa es que Lo estamos poniendo en cámara lenta. Eso es gracias a Ciudad Oriental por el video. Se ha hecho viral en las redes sociales. Así que Maggi está hoy en, en De Todo Un Poco eso es una de las cosas más vistas hoy eh, en nuestro portal y esa es una de ellas. Así que síganos a través de www.netrenor.com.de Tendremos más informaciones. Recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, Facebook y YouTube. Así que las personas, seguimos con el toque del mediodía. ¡Gracias!